¿Mew3? ¿Es Mew3? ¿What? ¿Qué pasa con compitruenas? con pitruenas? Bienvenidos a Pokémon Let's Go Shiny Loque. Bienvenidos chicos al capítulo número 18 si no me equivoco. Y en el día de ayer chicos capturamos no uno... Dos Shinies y uno de ellos, uno de, uno de ellos parecía parecía ser top y puede llegar a ser top, ¿vale? O sea, es verdad que el tema del tipo tierra, bueno, vamos a verlos, ¿vale? No los he leveleado ni nada por el estilo, no he tenido tiempo, así que aquí se han quedado, ¿vale? Fijaos, Poli, Whirl, Shiny nivel 22 y Charmander nivel 18 Vamos a meter a Charmander en el equipo porque así igual conseguimos hoy eh, que suba un nivel que evolucione en cámara y ya puedo yo levelearle fuera sin tener que estar aguantando a un maldito Charmander, ¿vale? Así que, Norman, te quitamos del equipo porque además estás cancelado ya que Genjaro está a nivel 28 Y metemos a Charmander, lo malo de meter a Charmander es que si le queremos usar Palomita estaría cancelada Pero bueno, Charmander está como cancelado, ¿vale? Solo quiero que suba un nivel y poquito más Y vamos a darle cañita hoy, chicos, quiero intentar llegar, a ver si me da tiempo, lo dudo, pero bueno, hasta el combate... Contra Copyright, ya sabéis que es en el. en la torre. En la torre lavanda esta. No me acuerdo muy bien del nombre. Te digo un truco para no perderse en la montaña. Basta con ir dejando un rastro de ramitas para marcar el camino. ¿Ramitas? ¿Ramitas? ¿Qué ramitas, compitruenas? Si me estás hablando de, una pu de un puto duro lleno de Pokémon. Vamos a ello, chicos. Primer combate del día de hoy. Hoy, en teoría, no deberíamos capturar ningún Pokémon, o eso creo, pero. Eh, muchas gracias chicos por los comentarios que dejáis En cada vídeo, en cada pregunta Porque es que es brutal los comentarios que dejáis O sea, me flipan, de verdad que me flipan A ver, <coughs> pichi, no creo que me des muchos problemas <coughs> Me muero, ostras Espérate, que estoy medio muerto Cambiamos a... Albi a... Mismamente, yo que sé, no quiero perder el tiempo Vamos rápido, raudos y veloces Me estoy quedando sordo, tío, espera un momento Que voy a bajar el volumen ahí, Yo creo que ahí está bien Vale Ahí se viene nuestro Albi que quiero que evolucione, tío. Estamos muy por enfado. ¡Uh! ¡Uh! Menos mal. Menos mal. Vale, terremoto. A este Pidgey que no debe ser tipo volador. No es tipo voladoro Y Pidgey, lo siento mucho, hermano. Sabía yo que ibas a morir. La vida es así, es súper eficaz, además. Es como que... La verdad es que la casualidad es que muchos Pokémon toman tipos en este Shinylock contrarios a su tipo normal. Ya sabéis, por ejemplo, eh, Charizard. Es inmune a la tierra y es por 4 en este juego. O sea, es que es como el mundo al revés. De hecho, a este lo más probable es que le afecte mucho el terremoto también porque es tipo lucha y no le afecta a los juegos. <risa> Buenísimo. Vale, Mega Puño. No me quita nada. No me quitas nada, compitrueno. Es tipo volador. Imagen. Imagen. Vale, imagen sí. Le golpea y le quita una patata. Vale, Mega Puño otra vez. Me está quitando bastante vida. ¿Supavidas? ¿Será neutro? Es volador, o sea que no. Es volador, o sea que no. Vale, fail. Fail, vale. Perdonadme. Vamos a cambiar de Pokémon. Vale, recuperamos un poco. Mega Puño lo falla. Nice bitch, man. Vamos con Adrianito. Mega Puño me da igual. Sí. Sí. Vamos con Adrianito. ¿Por qué? Porque somos un todopoderoso baile plum. Que la verdad es que Adrianito se echa todo a las espaldas. O sea, tiene un cacho. Set de movimientos que se caga la perri. Mega puño, me quita poco. Y ahora se viene el escaldar. Claro que sí, porque podemos quemar a este macho. Y quedaría completamente inútil. O oh, matarle también. Matarle también, perfecto. Súper eficaz. Interesante es. Volador. Volador fuego, volador roca. Volador tierra. No sé. Vale, ¿quiere aprender golpe de cabeza ¿Quién? ¿Quién? ¡Oh! Albi, golpe cabeza 70 de potencia con posibilidad de retroceso E imagen, 70 de potencia con posibilidad de golpear por 2 Si estás quemado, paralizado o envenenado Me quedo con imagen Porque Albi no es un Pokémon muy rápido Y retroceder, y teniendo imagen que puede ser doble de potencia Si estás quemado o lo que sea Pues es, es, es, es, es la pena chicos Vale, Palomita, sueños 23, estupendo Y el resto no ha subido Charmander, Charmander hermano Debería subir, continuamos chicos Vamos a intentar esquivar todos los combates Que no sean obligatorios Este por ejemplo, esquivamos por aquí ¡Wow! ¡Oh! ¡Madre mía! Y esquivamos por aquí, estupendo Subimos No debería quedar mucho hasta puro lavanda La verdad, este me da Pokéballs O algo así, ¡Hola! ¡Oh! Llevas un porrón Vale, sí, hasta luego Ok, eh, tú te giras, gírate para el otro lado Nice, nice uh, ¿Tú también te giras? Estupendo ¡Con Pitrueno, ese Arcana en Shiny! ¿Quién lo tuviera? A ver, ¿Pokemon? ¿Qué es? ¡Polvo estelar! Eso es lo que tuve yo la otra noche. No, no. Ojalá, ojalá. Bueno, puede, puede que sí, puede que sí. No voy a decir nada. No voy a informar. Ok, esto es combate obligatorio. Salimos con... Charmander, tío. ¿Qué cojones? No para luchar, sino para levelearlo. ¡Hola, señorita! Hay que ver dónde se llega a meter una para buscar Pokémon... ¿Dónde te metes, compañera? ¿Dónde te metes? Cuidado, eh Cuidado con los símiles sexuales Hola, señora, ¿qué me traes? ¿Qué me tienes? Algo fácil Algo fácil Siempre que digo esto me sacan algo mmm, súper jodido Pescador Dora Poliwell, bueno Poliwell lo tenemos, ¿verdad? Pero sabemos su tipo que es Dragón Hada Así que mucho cuidado, mucho ojete Nivel 25 Ok, ok Vamos con Genjaro mismamente es tipo dragón-hada. Podemos hacerle... Si tuviéramos algo tipo hielo, estaría bien. Pero, pero no tenemos nada, ¿verdad? A ver, puño y... Hablando, hablando, hablando de, del rey de Roma. Perfecto, no me quitan nada. Y... Cola férrea. Cola férrea es bueno. Es tipo hada. ¡Ay, qué vas! ¡Cola férrea! ¡Y pa! ¡Pa, pa, pa! debilitadísimo, claro que sí. ¡Uh! Genjaro poderoso, ¿eh? ¿Cómo, ¿Cómo se lleva el equipo a Zapdos? ¡Basta que diga que no quiero un Pokémon difícil! Y viene Zapdos Vale, cuidado Es increíble eh, oh, Voy a ir con Adrianito y Reducción No quiero problemas con este Zapdos Vamos a ir a lo seguro pues nada, parece que se me va a complicar el llegar a polo la banda y luchar contra nuestro rival. Adrienito, no me toques el pito. Vale, no es Shiny. Y el 25. Reducción. Son más rápidos? No. Avalancha. Ay, ay, ay. Soy lucha, soy lucha. No me quita nada. No me quita nada. Claro que sí. Reducción. Nice. Avalancha ya sabéis que puede hacer retroceder. Por suerte no ha sido el caso. Y puede ahora fallar con mucha más facilidad. Voy a hacerle... Escaldar por el mero hecho de si lo que... Bostezo oh, Ese bostezo puede ser un problema Quémalo, si lo quemas Te dejo en el, en el campo ¡Oh, le quita un montón! Es súper eficaz, vale Pues estoy por hacer escaldar otra vez Porque no debería dormirme ¡Ahí está! ¡Escaldamos! ¡Y zap! debilitado! ¡Claro que sí! Perfecto, perfecto Primer, primer legendario bueno, primer agendario no, porque MOL 3 también ha salido. Pero primer agendario del capítulo, ¿vale? Eso sí. <risa> Eso sí. Ahí está. Ganamos puntos de experiencia. Y Charmander sube nivel 19, así que va a evolucionar. Si no, si no me equivoco, vamos a ver a Charmillion Shiny. Claro que sí, claro que sí. Ahí está. Charmander is evolving. La verdad es que me está encantando esta serie, chicos. Ya lo he dicho n veces, o sea, lo digo siempre, lo digo cada capítulo... Me está flipando vuestro apoyo, me están flipando vuestros comentarios, me está flipando vuestros likes y vuestros... Todo, todo, o sea, verdaderamente todo. Si pudierais compartir los vídeos, eh, no sé, compartirlo en Twitter, compartirlo en las redes sociales que tengáis, a vuestros amigos. Si os si les gusta Pokémon, sería... sería eh, estupendo. Vale, continuamos. Yolteon, un Yolteon, tío. Vale, salimos por aquí. Sé que habrá objetos por ahí, ¿vale? Igual hay super pociones y pociones y mierdas, pero quiero avanzar porque la verdad es que llevamos tres capítulos... Atascadísimos. ¿Te puedo esquivar por aquí? Ole. Y a ti por aquí. Ole. Ole. Ok. Minuto 9 de vídeo, pues sí. Puede que nos... Ojo. Oh, el cubón. Este, este momento, chicos. Este, bueno, este no. Todavía quedan unos cuantos capítulos. Pero el momento Marowak de este, de este fucking juego. Casi me hace llorar, eh. Los pelos de punta, tío. Brutal, de verdad. Brutal. Vale, ahí va copyright. Que no me da ninguna confianza. Pero bueno. Vamos al centro Pokémon Curamos, claro que sí, porque obviamente el equipo está ahora mismo lo que viene siendo hecho una caquita Y... a ver, hay combate contra copio, ¿vale? Yo creo que podríamos hacerlo por, por tener así el combate hecho Y ya mañana podríamos avanzar ya lo que es por re, el resto de la torre lavanda Yo creo que sería interesante Me he dejado muchos combates, lo sé, igual eh, los hago fuera de cámara para levelear como tengo que levelar bastantes Pokémon, pues la vida es así, ¿no? Pero bueno, vamos a entrar y... Y vemos, vamos viendo, vamos viendo, compañeros No sé qué nivel está eh, copyright, así que también mucho cuidadito Ok, ¿no está aquí? ¿No había combate aquí contra él? Vale, Charmeleon le voy a quitar del equipo ahora sí Porque Charmeleon ahora eh, no nos vale para nada Le quitamos, ya ha evolucionado, así que guay ¿Y aquí quién metemos...? Porque Norman no puede, ¿no? O sí. ¿Han subido todos ya? ¿Han subido todos a nivel? De... Ah, pues sí, Norman sí que puede. Vale, pues metemos a Norman. Que si sube un nivel eh, la hemos cagado, Pero bueno, de momento yo creo que con este equipo podemos. ¿Seguimos? A ver, señor Copy, debería. Eh, ahí está, ahí está. Ahí está, compañeros. A ver, vamos a ver con esta, que me cuentas. No hemos sido capaces de identificar a los aspectos errantes Tal vez si tuviéramos un visor shield Podríamos detectarlos, vale, ya, ya lo tendremos Tranquila que ya lo tendremos Vamos a poner... ¿Con quién abrimos? Abrimos con... Hugh. Voy a revisar un poco el equipo, ¿vale? Porque no me acuerdo ni de los tipos, ni de los ataques, ni de nada Vale eh, Tenemos... Eh, hidrobomba, Pulso Dragón, Mordisco, Danza ya sabéis Roca Psíquico, tengo que repasar, tío, porque no me acuerdo de los, de los, de los tipos, porque es, es, es imposible, sino bueno, esto sí, obviamente, porque lleva mucho tiempo. Ninetales a cero bicho. Y este es dragón Agua. Ok, vale, ya hemos hecho un repasito rápido y vamos a ir con Hugh y con Danza Aleteo. Hola, señor Copyright, ¿qué me traes? Oh, eco ¿qué pasa, Copy? ¿Qué haces tú por aquí? No me digas que uno de tus Pokémon... no, no, no. no. Déjate, no quiero que muera ninguno Oye, estamos en el cementerio No me jodas, no es el caso, ¿no? Uf, menos mal, será mejor que compruebes si está de forma por si sí las moscas Ahí está, Pitruinos. Primer combate épico del capítulo primer y único ¿Vale? Combate contra Copyright Vamos a ello Preparados, ¿eh? Preparados, seis malditos Pokémon Entrenador, Copy Executor, vale Vale, Executor puede ser... ¡Oh, Alola! Alola Executor de Alola mm, Puede ser un problema eh, Tenemos una buena combinación de tipos Con Hugh, ¿vale? Así que eso, nivel 31 Uf. Uf, están todos están, O sea, si este está a nivel 31 es que todos Están 31 o más, así que Cuidado Tanzaleteo. vamos a ello Hay que vas A ver qué nos hace este Executor, no me fío un pelo, ¿eh? No me fío un pelo Aumentamos defensa especial Danza pétalo Uf, neutro Neutro, neutro Hemos subido a la defensa especial bien, bien, bien, bien, bien, bien, bien, bien, bien, bien Somos más rápidos Así que Hidrobomba No lo falles si no lo falles No lo falla Y esta es hidrobomba que golpea Y es muy eficaz Escuchamos ¡Sí! ¡Uh! Un PS Un PS danza peta ¡Qué cerdo qué cerdo Vale, aguantamos Lo aguantamos Media vida, media vida Media vida Se confunde Podrías golpearte, podrías golpearte, pero soy más rápido, así que vamos a hacer eh, mordisco, aseguramos Aseguramos, hiperpoción, hiperpoción, en serio Ok, ok, ok, ok, ok, te compro la hiperpoción, ¿vale? Te la compro, a ver cuánto le quita el mordisco Te quita poco Le quita muy poco, esto es muy eficaz Hidrobomba otra vez ¡Ay, que va! Vale, no lo fallamos. Me jode por perder dos pps de Hidrobomba, ¿vale? Pero está bien porque así se quita la hiperpoción y no la usa con más Pokémon que pueden ser más jodidos. ¡Primer Pokémon debilitado! Seguimos. Voy a intentar apurar a Hugh lo máximo posible, pero miedo me da porque... Ya sabéis que tiene eh, tiene la información de qué tipo soy yo. Entonces, mucho. Ojo, Kabutops. Cadu Kabutops era tipo... Déjame pensar, roca o algo así Voy a cambiar, vamos con Albi. Creo que era inmune Al tierra, pero, o sea, no inmune eh, Débil al tierra, pero no me acuerdo exactamente qué tipo era No, era Ah, lucha, ah, fail Era siniestro roca Ah, ro, siniestro roca, siniestro roca, creo O acero, da igual era, era inmune por cuatro al No, hielo, joder, madre mía Que no me aclaro, vale, era hielo Hielo siniestro Hielo siniestro Hielo siniestro. Chupavidas es siniestro. Chupavidas okay. no me lo puedo creer No me lo puedo creer. Aguántalo, Albi, lo tienes que aguantar. Lo tienes que aguantar. ¡Vamos! ¡Sí! ¡Sí! ¡Vamos! Oh, mamá. Oh, mamá. Oh, mamá. Me ha reventado, Meltan. Seguimos. Voy a hacer chupavidas, ¿vale? Creo que podemos recuperar bastante vida aquí. Eh, estamos jodidos y Albi, Albi no puede morir O sea que quiero que tenga vida sin usar super pociones Nivel 32 Ojo que sube la marea, eh Chupa vida, soy más rápido, ¿no? Si sí, a eso más rápido, perfecto, es un Meltan Ahí estamos, le chupamos la vida y le quito muy poco Ahora el juego tiene auto autodestrucción Y ya sí que me voy de la vida Rugido, vale, vale Vale, te lo compro, perfecto, ¿quién sale? ¿Quién sale? Norman, señorito Norman Vamos a intentar vencer a este Meltan eh, Cascada Stab a favor, ahí que vas Esa cascadita, vamos a golpear a Meltan Y le quita otro poco, Uf, ¡Ha retrocedido! Retrocede, otro cascada Y a lo mejor, un golpe bajo Ay, ay, ay, ay, ay. vale, nice, nice, nice Cascada con Stab Otro golpecito y Meltan debilitado ¡Uh! Ok, ok Perfecto, nice, nice Albi ha estado a punto de morir Mío, me cago en sapito, pato Mew Hacemos la mítica, ¿no? Vamos con la mítica Mew, cuidado, ¿eh? Cuidado, Mew Cuidado, Mew Esto no puede ser Vamos allá, Adrenito, tú puedes Creo que tú vas a poder en este combate Saca a Mew ¿Mew 3? ¿Es Mew 3? ¿What? what Oh, mamá, Mew 3 Es Mew 3, chicos Tenemos sorpresita Vale, reducción, cuidado con Mew 3 Cuidado, metrónomo, cuidado No, no, no, no, no no me hagas nada No me hagas nada peligroso, no, espora. Oh, mamá Oh, mamá Es más rápido que yo, tío Nivel 31 Le sale espora en serio Le sale espora? Reducción Vamos, patada de Ay, ay, ay. Vale, es neutro, neutro, patada de Oh, mamá. Se ha despertado. Reducción, es un dios. Es un dios. Es un dios. Se ha despertado en turno uno. ¡Se ha despertado en turno uno! Vale, reducción puesta. Voy a hacerle escaldar. A ver cuánto hay. ¡Destello! Vale, destello, destello, destello, destello. ¡Destello! ¡Oh! ¡Oh! ¡Ay, qué vas a escaldar! ¡Qué malo! No lo quema, tío. Te había que quemaras en un combate importante. Escaldar, qué malo, lo tengo que quemar, lo tengo que quemar Vamos, destello, ay, ay, ay Me baja la precisión, la evasión, no lo sé No lo sé que me bajaba algo de esto Era la precisión, bueno, escaldar, golpea Golpea, escaldar, qué malo Vamos, vamos, qué malo No, tío Otro escaldar, vamos Vamos, metrónomo, cuidado Ay, ay, ay Ay, ay, ay, pantalla de humo, bien Es bien El... ah, Me muero Ok, ok Ok, Escaldar, ahí está, no lo falla. Dos de precisión por debajo y no lo falla. No lo falla, pero no le quema. Mátalo, mátalo. No lo... Patada salto, no lo falla. Ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, Escaldar lo falla. Mm. Patada salto, tío. Patada salto. Genjaro es tipo... ¿Qué? Roca psíquico. Es neutro. A ver, yo creo que Genjaro lo puede matar. Un Envite o un golpe o algo de esto Y quiero que lo mata Pero claro, un pata de asalto Bueno, tenemos bastante defensa, vamos con Genjaro aquí Lo siento, eh, Adelito, sé que podrías haber hecho un buen combate De lo que queda, pero no me la juego, te han bajado la precisión Es el momento de Genjaro contra este New Destello Vale, yo creo que un Es que jugársela jugársela Jugar Envite será... Puede ser mucho jugar, eh Let's play Let's play Envite De Destello, otra vez, ¿lo voy a fallar o qué? ¿Lo voy a fallar o que no lo falles, tío? genja no, no. ¿Te lo falles. Entre tú y yo, compañero. Eres bueno, eres bueno, eres bueno. Claro que sí, este infinito. ¡Vamos! Mew3. Debilitado. ¡Uh! Oh, mamá, Mew3. Uh, el mítico Mew3 basado en Mewtwo. Brutal, brutal. Me ha gustado, me ha gustado. Agarre. Agarre. ¿Quién quiere aprender agarre? ¿Qué, ¿Qué es agarre? Venga, hombre, a tu casa, palomita Si tienes un pedazo Dos pedazos ataques ¿Para qué quieres agarre? ¿Para qué quieres agarre? Conservamos movimientos No he aprendido agarre Estupendo Y le quedan dos Pokémon todavía Diugon. Seguimos Seguimos, seguimos con mucha vida Seguimos con mucha fuerza Yo creo que podemos Nivel 31 Oh, mamá Golpe Golpe, sorpresa, vale Retrocedemos No pasa nada no pasa nada, seguimos ahí Voy a hacer golpe otra vez Cuidado, golpe, que sea eficaz Que sea eficaz No, es no me lo puedo creer ¡No me lo puedo creer, su misión Cuidado ¡Oh, mamá! ¡Oh, mamá! Lo aguantamos Vale, es neutro, es neutro Se hace daño, nice, nice Golpe otra vez, ahora nos vamos a confundir ¡Es que soy imbécil! Vale, lo no falla Lo ha fallado, ¿eso quiere decir que ahora puedo Cambiar de ataque sin confundirme? ¿Puede ser? Sí, vale, nice, me gusta, me gusta pues, eh... ¿En vamos a ver, ahí que va Golpeamos Y si lo matas me harías un favor Ay, ay, ay, ay, ay, se me está atascando este Pokémon ¡Oh, oh, Lo quema, lo quema, es Su misión, su misión ya sí que es basura Más basura aún Perfecto, pues vamos a terminar con... Con... Con cola férrea Que es que no hay ninguno que le afecte a este Dugon Ahí que va, lo fallamos, perfecto, sumisión Vamos a cambiar de Pokémon porque nos ha bajado mucho la precisión Y este Dibuon quemado yo creo que no tiene ya nada que hacernos misión? ¿de quién es sumisión? Algo tipo macho o algo de esto, ¿no? Imagino Y uno aquí puede entrar palomita, ¿eh? Sí Sí Nos la jugamos ¿Por qué? Diréis, eco, te la jugas, me la juego con palomita porque es un gran Pokémon y quiero que pueda hacer aquí un buen combate A ver, su misión no me... A ver, soy tipo acero, seamos realistas Pero aguantamos bien Aguantamos bien, nice Y se va quemando este Dugon. Este Dugon tiene las horas contadas Ok, Surf Veamos, Surf, ahí está Dewgong, deberías morir O si no morir, con el quemado Dugon muerto pa, pa, pa, pa. Y perfecto Le queda un Pokémon, que sea fácil Que sea fácil para terminar Facilito para terminar, por favor, por favor. Vámonos. ¡Homariz! Oh, ¡Sí! ¡Coño! ¡Sí! ¡Homariz oh, me gusta! Cambiamos, seguimos. Seguimos. Te la juego así como la juego. ¿Por qué no? Ahí está. Surf, otra vez. Nivel 31, cuidado, eh. Un paralizador tampoco estaría mal, ¿eh? Vamos a echar el paralizador, lo falla. Rapidez, ok, debería ser una mierda. Exacto, es una mierda Paralizador, ahora sí, no lo falles Palomita, no lo falles Nice, perfecto Palomita va a terminar con copyright, ¿vale? Escuchadme Palomita, nivel 24, va a terminar con copyright Sin perder ni una sola vida Bueno, vida Sin perder ni un solo Pokémon Lo cual es... Crema de la buena Ok Eh... Surf... Sí, es que el lo me da miedo Porque como sea poco eficaz te quedas atascado y ya sabéis lo que pasa ¡Ay! que va ese surf contra Omanai? ¡Le quita, le quita, le quita! Es neutro pero le quita Rapidez otra vez Me da igual tu Rapidez No tienes nada contra mí Soy super poderosa, palomita poderosa Vamos con el surf Y Omanai Debería irse Al carrer ¡Claro que sí! ¡Woo! ¡Uh! ¡Qué capitulazo! ¡Qué capitulazo, chicos! Brutal, brutal ya está, ya está, brutal ¡No! Tengo nada más que añadir, señoría ¿Me cachis? Me he distraído combatiendo y he pedido de vista a Cubon. ¿Sabes qué? de qué Pokémon te hablo, verdad? El que lleva un casco Huesudo, sí, esa, lo conocemos Con tenía que eh, pinta De estar buscando algo, ¿qué será? Me pregunto Si habrá subido a la otra planta Pues sí, está por ahí dando un paseo eh, Minuto 23 de vídeo Yo creo que podríamos dejarlo por aquí, aquí no hay ni objetos Ni nada, oh sí, un objeto que es Surprise, motherfucker, elixir Ok, ok, me gusta elixir, me gusta Vale, pues vamos a terminar por aquí Mañana continuaremos y subiremos Hasta arriba del todo Y lo siguiente Si la siguiente ruta, si no recuerdo mal Así que nada, espero que os haya Encantado este pedazo de episodio Chavales, dejad un super like de compito No apretad ese botón como si no hubiera un mañana Y nos vemos en el próximo episodio Chao, chao